aprendido en el vídeo anterior como el consumo de 7 nueces diarias que aparte de ser sabrosísimas nos aportan la cantidad suficiente de omega 3 que precisamos para funcionar bien mental y cardíacamente hablando pero aquí les traigo otros beneficios importantes número 5 Uñas más fuertes y saludables También relacionado con el aumento de la producción de queratina Que nos ha ayudado a frenar la caída del cabello Esta misma queratina hará nuestras uñas mucho más fuertes Número 4 Piel radiante y juvenil Las nueces poseen facultades antioxidantes Que ayudan a combatir los radicales libres esos malditos que se pelan al colágeno de nuestra piel y la hacen lucir como sábanas recién sacadas de la lavadora. Número 3. Mejor concentración. Un estudio de la Universidad de Harvard relacionó la ingesta de nueces con el aumento de la capacidad cognitiva, ayudando a concentrarte en una tarea y haciendo de tu tiempo una herramienta muchísimo más eficiente. Número 2. El buen humor aumenta la producción de serotonina que es la hormona responsable de controlar el humor y la ansiedad Y esto también se los puedo garantizar en primera persona como lo del cabello Llevo tres meses consumiendo nueces a diario y de verdad siento que mi buen humor aflora muchísimo más fácil que antes Y desde la hora que me despierto Número 1 Ayuda a perder peso y al final este es el motivo por el que estamos aquí. A pesar de que las nueces aparentemente son muy calóricas, casi 200 calorías en un puñadito, estudios han demostrado que el cuerpo absorbe solo el 20% de esas calorías, o sea que es el snack ideal. Y otro estudio ha demostrado que el consumo de nueces disminuye tu deseo de ir al McDonald's o de comerte una bolsa de patatas. Y aquí les dejo otra ventaja para que te informes y profundices. Ayuda a combatir la inflamación crónica del organismo Y ahora una curiosidad En la China ancestral se elegían nueces grandes y bonitas Para rodarlas en la mano Conocida como la terapia de la nuez Lo que hoy en día evolucionó a las bolas antiestrés que todos conocemos el craqueo de las mismas calma la mente y desestresa y está la creencia también que el hecho de rodarlas mantiene las articulaciones entrenadas y retrasa el envejecimiento de los huesos en la tradición china las nueces elegidas para este fin se heredaban de generación en generación y hasta hoy en día existen coleccionistas de estas nueces milenarias y con esta curiosidad me despido así que hasta la próxima y me voy a cantar un poquito la música de la nuez como vamos a ver!